Giant Protection Beats oh, Otra como tú, yo no voy a encontrar La gana me mata, ya no puedo esperar No sé qué me hiciste, no te puedo sacar Si esta noche se repite la ocasión Todo no dudé en llegar, le mandame tu ubicación Seduce tu cuerpo con locura y pasión Apaga la luz, entramos en tensión Hagamos cosita dentro de tu habitación yeah. Se pone loca No nervioso cuando estás enfrente Probablemente te vuelvo a llamar para volver a verte Mami, sé que eres única y diferente